Amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrán de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hemos sacado estas imágenes que ustedes han visto por no sacar los gritos que les daban directamente eh, los madrileños a Pedro Sánchez a su salida de la Puerta del Sol, de la casa donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid. Fueron gritos terribles, amigos, que creo que no hay que reproducirlos porque prácticamente eh, decían cosas que yo no se desearía ni al peor enemigo. Pero Sánchez ya no puede ir a ningún lado. Sánchez está acabado literalmente. La sociedad española no quiere a Pedro Sánchez. Ni siquiera las encuestas de Tezano que dicen que después de la que ha liado el Frente Popular, el gobierno Frankenstein, ahora mismo la gente votaría más a la izquierda que en toda la, digamos, la secuencia histórica desde el 2000, pues lógicamente eso ya es para aquellos que son muy, muy, muy radicales. Estamos en un país donde cada día, ¿qué pasa? se degrada más la situación. Un país donde la situación, amigos, es muy grave. Y es muy grave porque nos han convencido de que hay una emergencia climática, de que hay que aplicar la dictadura verde. Y lógicamente no se puede aplicar la dictadura verde y que eso signifique que los humanos pues, pasemos a un segundo plano. Mientras que eh, determinados eh, elementos de los ecologistas, pues lo ponemos casi en un extracto superior a los seres humanos. Quiero que vean este vídeo que están viendo ustedes. Quiero que vean este vídeo o estas imágenes de Greta eh, Thunberg y la señora Judith Curry. A ver si nos ponen las imágenes en pantalla. Ahí lo tenemos. Miren uno y miren otro. Greta Thunberg. 16 años, no es científica. Asentismo crónico en el colegio. Le dan los guiones en sus apariciones. Su familia está forrada a costa de sus tontos útiles. Cobertura informativa 24-7. Y creo que dice que el cambio climático nos matará a todos. ¿Qué es lo que dice la doctora Judith Curry? La doctora Curry ha pasado 30 años estudiando el clima. Actualmente preside la Escuela de Ciencias Atmosféricas y de la Tierra en el Instituto de Tecnología de Georgia. Ha publicado 140 libros sobre el clima y no recibe ningún tipo de cobertura informativa porque dice que el, bueno, la urgencia climática, amigos, pues directamente que es falsa. Claro que hay cambio climático, pero no la urgencia eh, climática. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando en una España que no llueve? Pues básicamente es que no se han hecho las estructuras adecuadas para situarnos, digamos, a las necesidades de agua que hay en este país. Se ha hecho todo lo contrario. Se ha acogido y se ha ido destruyendo embalses. Más de 108 embalses. ¿Y esto qué significa? Pues que desde el 2004, cuando llegó Zapatero y derogó el plan ideológico nacional pues ahora estamos pagando las consecuencias. Y además añadidas con esa Agenda 2030 que dice que hay que acabar con los pantanos. Y ya se han acabado con 108 pantanos. Y ahora, amigos, estamos en una situación crítica. ¿Pero por qué estamos en una situación crítica? Porque hay sequía. Sí, siempre ha habido sequía en España. Siempre ha habido sequía. En el año 82, 1982, hubo una emergencia por la sequía brutal. Siempre ha habido. La diferencia es que antes teníamos las estructuras hidráulicas para poder hacer frente a esa sequía. Ahora esas infraestructuras hidráulicas han sido derruidas por el gobierno de turno. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Hablaremos del pacto oscuro entre Sánchez y el gobierno de Marruecos. Atención amigos, ¿fue Marruecos el que dijo a Sánchez que tenía que echar el gobierno a la haya? ¿Es Marruecos el que le obliga a Sánchez a acabar con la agricultura y la ganadería en España para que se vaya a Marruecos? ¿Es Marruecos el que ha puesto de rodillas a Sánchez en el Sáhara, todo eso lo vamos a ver hoy en un auténtico programón. Y hablaremos también de, del caso Negreira y cómo el señor Laporta intenta tirar balones fuera, pero nadie puede ocultar que el Barcelona sí que fue el auténtico club del régimen de Francisco Franco. Todo esto en un programón, y como siempre le digo, ¿me acompañan en esta nueva rebelión? Pues si me acompañan, con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Fernando Martínez Dalmao, nuestro querido Fernando. Nos acompañará José Antonio Vera, ...hablará del cambio climático... ...y de cómo están destrozando los pantanos... ...también está la Sandra, Reón, León... ...hablarnos en exclusiva de lo que pasa en Doñana ...y Jorge Vázquez, nuestro abogado de cabecera... Y, cómo no, también tendremos a otros amigos que, sorpresa que irán pasando a lo largo del programa. Recordarle que nos pueden ver el ATDT de Madrid, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de, Zar de Aragón, Zaragoza, Sevilla... Islas Canarias y también nos pueden ver a través de tv.es o a través de las redes sociales, tanto de Twitter, Facebook o YouTube, eh, Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos acompañan todas las noches. También recordarles que eh, nos pueden seguir a través de la aplicación. Ya estamos en todos los terminales de los teléfonos inteligentes, tanto de iPhone como de Android. Váyanse ustedes directamente a la tienda o al Play Store y bájese la aplicación. Si ustedes tienen un televisor inteligente, haga lo mismo. Vayan al, eh, al Contest Store y bájese la aplicación. Eh, y si ustedes no lo tienen, pues cómprese, tiene un televisor normal, antiguo, cómprese un Fire tv Stick que sea compatible con Amazon, Google y Xiaomi. para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, porque ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de las trolas, de las trolas de Pedro Sánchez. ¿Y por qué tenemos que hablar de las trolas de Pedro Sánchez? Cuando Pedro Sánchez tiene que ir al Congreso de Diputados, a dar explicaciones sobre su reunión con Marruecos, sobre lo que se ha dicho en Europa, sobre cómo va la guerra, pues este tipo tiene la cara dura de dar un discurso al estilo Fidel Castro. Olvidarse directamente, olvidarse directamente de lo que tiene que decir y o utilizar todo el tiempo que le da la gana para hacer propaganda electoral. Propaganda electoral... ...que a los españoles no nos interesa... ...porque lo que queremos es directamente... ...que nos cuente... ...y que nos dé explicaciones... ...¿cómo puede decir Sánchez que España... ...va bien económicamente?... ...además presume... ...de cómo lleva la economía... ...cuando somos el país de Europa... ...con mayor tasa de paro... ...y ya no hablemos de tasa de paro juvenil... ...efectivamente... ...además tenemos una inflación subyacente ...del 7,5 y en los alimentos del 16,5... ...pero Pedro Sánchez presume... Porque para él, amigos, la verdad, la verdad no existe. Existe su mundo paralelo. Aparte, presume cómo va la economía cuando tenemos una deuda de más del 113, 113%. Cuando lo que recomienda eh, la Unión Europea es directamente tener un 60% sobre el PIB. Y como no recordar el déficit galopante que tiene nuestra economía. Un 4,8%, mientras que lo que recomienda la Unión Europea sería un 3,8%. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que es increíble que como está el país, que está a punto de derrumbarse, porque esto es un castillo de naipes, venga este señor y nos empiece a contar mil ongas. Hay que recordarle a Pedro Sánchez que la mayoría de la población, la clase media, por cierto, la poca que queda, porque ha hecho todo lo posible para destruirla, no llega a final del mes que han subido los precios de los alimentos de forma insultante, que gracias a su inutilidad pagamos la electricidad un 20% más cara que en Europa. O hay que recordarle que los únicos puestos de trabajo que ha ido creando son los funcionarios que ha metido a él enchufados. Es que esto parece como el cuento este del sabio que cogía y con un dedo, Indicaba dónde estaba el sol. Y Pedro Sánchez no quiere que veamos el sol, sino el dedo, amigos. Y ya está bien, los medios de comunicación, cómo son capaces de no transmitir una verdad que ya es empírica, que son datos, por mucho que Sánchez diga lo contrario. La ley del sí o el sí la han cogido y la han retocado. Esa aberración jurídica que ha hecho que miles de depredadores sexuales pues se beneficiaran ...pues reduciendo la pena y otros hayan salido a la, a la calle directamente... ...por esta ley de la señora Montero, de la señora Velarra y, como no, del de señor Sánchez. Hay que decir que más de 100 depredadores sexuales han salido a la calle. Esta gente, el 99%, va a volver a cometer delitos. Entonces, yo me pregunto, ¿quién es el responsable de que estas alimañas cometan delito? Tiene nombre y apellidos... Y es que tendría que haber una ley de responsabilidad, cuando se está en el gobierno, de lo que se hace. Porque cuando estos tipos vuelvan a violar a mujeres, a esas que dicen que tanto protegen, ¿dónde estará la señora Belarra? ¿Dónde estará la señora Montero? Yo suelo decir, estarán fuera del gobierno, pero cobrando una paguita de todos nuestros impuestos ¿eh? y sin asumir sus responsabilidades, que tendrían que ser no solo políticas, sino también penales y civiles. Y ahora ya se ha, se ha cogido, se ha matizado, se ha maquillado un poco la ley, una ley absurda que criminaliza directamente al hombre, una ley que, bueno, si una señora quiere, pues le puede directamente... Porque viene como esta ley, por un lado criminaliza al hombre, pero por el otro lado beneficia directamente al auténtico violador. La ley de sí o sí, como no hay un consentimiento expreso, que quiere decir expreso, que hay una cámara, que haya una frase o que haya un documento, si ustedes tienen relaciones sexuales con una señora y al día siguiente pues dicen que ha sido una violación, a ver cómo usted demuestra que es inocente, que es lo que está pasando en muchos casos. Pero también tenemos buenas noticias, porque atención, la Fiscalía Europea se ha metido directamente de lleno en el caso Bernie. Atención, este caso, el caso Tito Berni, que es verdad que Pachi López decía directamente que, que no había caso. Hay que recordar que es lo que decía el mediador de Pachi López, que había participado en las fiestas de Ramset. Pues al parecer la Fiscalía Europea sí ve caso. Y ve caso porque muchos fondos europeos han sido fondos donde las manazas de esta gente pues, los han utilizado para... ...forma parte de su trama. Y una trama que no se queda solo en Canarias... ...que no se queda en un general de la Guardia Civil... ...una trama, amigos, que va desde Canarias... ...pero que coge forma por toda España. Porque hay gente implicada, según el abogado del mediador... ...hay gente implicada del Partido Socialista... ...y conocidos socialistas que han formado parte del gobierno... ...que, atención, ¿dónde viven? Por el Levante, por Andalucía... ...por Galicia y todo esto va a ir saliendo. ¿Y dónde... ¿Cuál es la clave del caso de Tito berni Se preguntan ustedes. Pues la clave no solo es... ...que este señor consiguiera contratos y subvenciones... ...para determinados empresarios, no, amigos. La clave no es... ...que el señor Berni consiguiera ...subvenciones y contratos de presidencia de gobierno... ...y de señor manlasca no. La clave de todo esto son los indicios... ...que pueden llevarnos a una presunta trama de financiación ilegal del Partido Socialista. Si esto se llegara a demostrar, el Partido Socialista sería de nuevo condenado, de nuevo, porque es el único partido en la historia de España que ha sido condenado por financiación ilegal, pues de nuevo podría ser condenado por esto. Pero todo esto eh, será difícil verlo desde un punto de vista de los tribunales españoles, porque hay que ver cómo controlan la Fiscalía esta gente. De hecho, la Fiscalía en este caso pues, ha lleva un serio golpe, porque va a ser ahora la Fiscalía Europea la que tome cartas en el asunto en determinadas piezas del caso Tito Berni. Y por último, hablaremos de cómo, amigos, Moncloa está muy preocupada. Atención que las elecciones de 28 de, marzo, de mayo se ponen muy duras para el Partido Socialista, para un Partido Socialista que puede caer en picado. Y le vamos a explicar por qué. Hay tres comunidades autónomas que son claves. Si el Partido Socialista es capaz de mantener Castilla-La Mancha, es capaz de mantener Aragón y es capaz de mantener la Comunidad Valenciana, bueno, pues eso casi un triunfo para ellos, aunque pierdan en términos generales las elecciones. Pero si el Partido Socialista pierde estas tres comunidades, que además ya hay encuestas que dicen que las pueden perder, esto sería una auténtica debacle. Y esto llevaría inmediatamente a que Sánchez convocara elecciones y a que el Partido Socialista, amigos, pues eh, tuviera que sufrir una gran derrota, no como la de Zapatero, sino peor porque todo indicaría que la debacle no haría que el Partido Socialista se quedara en 93 escaños, sino que podría irse a los 60 escaños. Atención, si esto pasara, sería el fin de esta pesadilla que se llama Pedro Sánchez. Por lo tanto, amigos, recen ustedes para que el día 28, mayo 28, por hoy es... Los demócratas, los patriotas, llenen las urnas de papeletas y acaben con la pesadilla del gobierno frankenstein. Con la jauría del gobierno frankenstein. Y amigos, España vuelva de nuevo donde nunca tenía que haber dejado de estar. En ese punto que lo dejamos cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Y recuerden, amigos, que no les engañen. ...porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos... ...a hablarles a todos ustedes de las trolas económicas de Pedro Sánchez. Miren lo que dice en la siguiente noticia. Las trolas económicas de Pedro Sánchez. Sobre paro, inflación, déficit fiscal y deuda pública. Dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...ha comparecido en el Congreso eh, para hablar de la guerra de Ucrania... ...de la reunión de alto nivel con Marruecos y del último Consejo Europeo. Pero como es de costumbre en él... ...se ha dedicado a dar un mitin insufrible ...en el que la demagogía y la mentira... ...ha acaparado... ...o oh, eh? ha pasado a sus anchas ¿no?... ...insistimos, como es habitual en él, él... ...y es que tras anunciar que financiaría con fondos europeos... ...la construcción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler... ...el presidente presumió del crecimiento económico... ...y ha destacado que el Fondo Monetario Internacional... ...ha elevado el crecimiento de España... ...en un 1,5%... ...pues bueno, ahí tenemos a Pedro Sánchez... ...claro que España...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 Oh, he muy Y amigos, vamos Venga. a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar eh, presentando a nuestro invitado que ya está aquí en, en el plato con don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Uf. Don José Antonio Vera, eh, que viene hoy, además, para hablar de muchos temas. Demasiados. Son muy escabrosos, ¿no? <risa> el, pasado, el pasado domingo hablamos del tema de las presas que vamos a hablar luego vamos a desarrollar algo más y sobre todo de cómo eh, Sánchez pues está de alguna forma colaborando abiertamente con el gobierno de Marruecos para llevar toda la agricultura y toda la ganadería o parte de la ganadería a Marruecos, ¿no? Sí, efectivamente, eso es, da esa impresión cuando resulta que Marruecos recibe unas ayudas. Eh... ...muy voluminosas, no solamente por parte de la Unión Europea... ...sino incluso por parte del Gobierno de España... ...y cuando aquí lo que hacemos es impedir que los agricultores... ...pues puedan producir como ellos eh, entienden que tienen que producir... ...pues al final hay personas que sacan esa conclusión... ...y es bastante lógico sacarla. Entre ellos, por ejemplo, pues el, el eurodiputado de Vox, Germán Terz... ...que hizo una aclaración muy procedente en ese sentido. Pues vamos a continuar, amigos, porque eso lo vamos a contar, pero más adelante, para que ustedes no se vayan. Esto es un adelanto que nos ha dado nuestro querido José Antonio Vera. Y vamos a hablar de esa desbandada, atención, el desprecio de los ministros del Partido Socialista y Yolanda Díez para dejar sola a Irene Montero. Miren esta noticia, la dejaron totalmente sola en el Congreso y además recibió la bronca de la señora de Coalición Canaria, el broncazo de Oramas, escúchenla. Su ministerio, señora ministra, ¿por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ayer amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas encarcelaciones. Gracias señora, a esta modificación. Termino ya, señora ministra, señora presidenta. De la derecha antifeminista. Ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón. Pues amigos, eh, ya hemos visto cómo ha quedado directamente la señora Montero con pucheros y además. Tienen que corregir y pedir perdón porque lo que hemos vivido ha sido un auténtico, pues, una aberración jurídica que va a provocar que miles de, de depredadores ya han salido a la calle y otros se beneficien de la rebaja de, de penas. En breve esto va a ser una auténtica bola de nieve que va a hacer que las calles españolas sean súper peligrosas todavía más gracias a Irene Montero, a Sánchez... A pesar de esta pequeña maquillaje de la ley, que hay que decirlo, que soy un pequeño maquillaje porque ya era algo escandaloso. Sí, pero ya sabe usted que pedir perdón no, no van a pedir perdón. El, bueno, la, la señora Montero el otro día dijo que había que pedir perdón a la sociedad por la actitud de los jueces, ¿no? que manda bemoles. Eh, pues eh, en fin es, es, es lo que ha hecho y es eh, la actitud que, va a que ha mantenido hasta el final y la que va a mantener a partir de ahora no le quepa la menor duda y sabe qué pasa que todo esto ocurrido es una, mm, en fin un esperpento en el que ha habido una serie de diputados, eh, entre ellos la señora Susana Díaz, eh, Yolanda Díaz, perdón, que se han manifestado de una manera muy cobarde, hombre, porque esto de no ir al Parlamento y dejar... Eh, sola y Sánchez. Y, y el señor Sánchez mucho más, porque ni siquiera, eh, porque por lo menos eh, Yolanda Díaz ha votado eh, votó online y el señor Sánchez pues directamente no ha aparecido para nada, ¿no? Hizo mutis por el foro. Entonces, bueno, eh, unos, eh, unos son, eh, tienen unas actitudes que son efectivamente pues arrogantes y no van a pedir perdón nunca. El señor Sánchez dijo que si hay que pedir perdón, bueno, pues en fin, eh, eh, si hay que pedir, no, no es que haya que pedir, es que hay que pedirse. Señor Sánchez, pida usted perdón lo primero y luego haga ah, una cosa que es fundamental, que es mmm, de, destituir a los responsables. Claro, como la responsable es la señora Montero y él no tiene capacidad de destituirla, porque aunque tenga realmente no la tiene, pues ahí estamos con este berenjenal dentro del gobierno que no es, que es el habitual por otra parte. Efectivamente amigos, este berenjenal dentro del gobierno. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla de que Marlaska piensa purgar a De los Cobos como al jefe de la valla de Melilla. Le va a relegar.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 Pero claro, como este gobierno está en ateo mejor han acabado hasta con el purgatorio, con el cielo y con el infierno Vamos a seguir y mire lo que dice la siguiente noticia La Fiscalía Europea asume la investigación de los fondos de la Unión Europea desviados por la trama del Tito Berni La Fiscalía Europea asume la investigación de los fondos europeos desviados por la trama del Tito Berni Se trata de la parte del caso mediador relativa al ex general de la Guardia Civil en prisión preventiva, Francisco Javier Espinosa con los contratos vinculados al proyecto GAR-SAGER. La Fiscalía había reclamado la investigación de una parte del caso al estar el proyecto aludido, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, de la que era máximo responsable el exgeneral. Lo hizo porque los informes de las dos unidades que investigan el caso, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, se apuntan indicios de que presuntamente se amañaron contratos por parte de la trama del Tito Berni, que se pagaron con fondos europeos. Ante la petición de la Fiscalía, ahora el juez del caso acepta y asume la competencia del órgano supranacional y en consecuencia el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto de abocación a favor de la Fiscalía Europea en referente a esta parte del caso de corrupción que afecta al hoy ya exdiputado del Partido Socialista Obrero Español y otros altos cargos del Partido de las Islas Canarias. En un auto notificado el pasado lunes, la instructora acuerda poner a disposición de la Fiscalía Europea a las actuaciones y al propio general en la actualidad en prisión provisional. Sin embargo, también acuerda que su juzgado continúe con el conocimiento del resto de la causa. Esta disposición se traduce en que desde hoy la Fiscalía Europea pasa a ser no solo el órgano que investigue al Guardia Civil, sino también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal. Esto es, para mantenerlo o no en la actual situación de prisión provisional. Pues yo creo que es una buena noticia, amigos. Sobre todo... Que la Fiscalía Europea, si, si no está tomada también por Sánchez, pues tome posturas en, este, en esta ocasión, señor Vera. En, porque se sale, digamos, del control absoluto que tiene el Partido Socialista de la Fiscalía en España. ¿no? En principio, es una buena noticia, pero ya vio usted también que, en efecto, cuando el caso eh, Ayuso... Eh, ...había una ramificación eh, dentro de la Fiscalía Europea... ...que estaba vinculada con España... ...y eso tampoco ha dado muchas garantías... ...hay que ver cómo se dilucida eso... ...y final, finalmente quién es el fiscal... Independiente, esperemos que lleva pues, la, la investigación dentro de la Fiscalía Europea, en principio es más positivo, pero cuidado con este asunto porque se puede quedar en una cosa de Guardia civiles ¿eh? y al Tito Berni le dejan como exonerado absolutamente de todo. Y al Tito Berni de fiesta en fiesta el, y, de, celebrando y tiro porque me toca. De fiesta en fiesta celebrándolo sin ningún problema porque como, y como decía el, me el mediador como de fiesta en fiesta y acompañado con el señor Pachi López bueno, bueno, Eso, <ríe> como para, decía el eso mediador. sí que ha, ha podido ser demostrado menos, pero bueno, no sé es lo que dijo Mediador. Exactamente caso. Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice Sánchez dispara el precio del alquiler un 14,5% en un año con el tope del 2%. Esto, esto me encanta, esto de las medidas bolivarianas, amigos. Esto cada vez que, que interviene en la vivienda, cada vez que interviene en algo... ...y van a intervenir los precios de la compra y sube, se disparan los precios de la compra. ¿Interviene en el precio de la vivienda? Y sube el precio de la vivienda al alquiler. ¿Han hecho una ley de vivienda? ¿Y qué va a pasar? Pues que seguramente que algunos en vez de vivir en una casa como Dios manda, pues vivirán en chabolas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estupendamente, feliz de estar con vosotros. Don César, eh, estamos hablando eh, efectivamente que hay una reforma de la ley de, de vivienda, una reforma uh -huh. que tiene algún aspecto positivo, y lo voy a decir, porque si Sánchez hace algo bueno hay que decirlo también. Que puede haber bonificaciones aquellos que hagan un precio de bueno pues más o menos coherente en su alquiler pueden tener bonificaciones hasta el 90% pero el resto prácticamente es una loa a los ocupas es una loa a las medidas marxistas y va a tener consecuencias eh, digamos muy preocupantes para todos nosotros ¿no? eh, Coméntenos usted un poco cómo, cómo ve esta ley de la vivienda que nos trae Sánchez y los comunistas? Genial. Me gustaría desarrollar los nueve puntos clave, como lo presentaron eh, tanto en el BOE como en rueda de prensa. Y es importante que los metabólicos comprendan que la han pactado con Esquerra y con Bildu, partidos ideológicos sin un contenido técnico real. Lo hacen con una intención únicamente electoralista. Vamos a demostrar aquí en poquitos minutos que es un caballo de Troya. Y como bien explica Basara con otro tipo de medidas, en el fondo subirá, perdón, bajará la oferta, subirá el precio. O sea, se perseguirá el efecto contrario de la ley ley tiene nueve puntos, los quiero hablar muy, muy, muy eh, sutilmente. El primero es que se amplían las zonas tensionadas, es una palabra que se inventaron hace unos años y viene a decir que al final, como depende de las comunidades autónomas, va a ser un toma y daca electoral, pero van a decir qué es y qué no es zona tensionada para, para marcar pues, un poco el precio de la vivienda efectivamente a lo bolivariano. Una de las más preocupantes es la número dos, que es la de nueva definición de grandes tenedores. Una palabra que yo creo que inventó Podemos hace como diez años, que viene a decir que el que tenga muchas viviendas es un gran tenedor, un especulador y es el demonio. Claro, ahora han marcado la línea de grandes tenedores en el que tenga cinco o más viviendas y de pequeño voluntario que tenga menos de cinco. Pero imagínate, don Jesús Ángel, alguien que tenga cuatro viviendas de un millón de euros en el barrio Salamanca o en San Sebastián, que es la zona más cara, la zona más cara de España, es un pequeño propietario y el que tenga cinco viviendas en Murcia de 30.000 euros es un gran tenedor, es un absoluto despropósito y que, bueno, eh, tiene un poco truco jurídico porque es para personas jurídicas, puede pasar la gente a través una sociedad. En fin, tercero, límite con el tema del IPC, lo que acabas de comentar. Eh, ahora estamos en la vigencia de que el máximo es el 2%, pero es que contractualmente pactamos muchos propietarios unas condiciones vinculadas al IPC, muchos años estuvo o al cero o en negativo o bajísimo. Ahora que ha subido, el sacrificado es el propietario, pero tengan ustedes en cuenta que cualquier propietario, cuando compra una nevera o compra un grifo, no se extrapola ese IPC para todos el resto de gastos. El IPC está ahí. Y ojo que el sueldo de los políticos sí que se lo han subido con el IPC. Voy muy rápido. La cuarta es la regularización del precio de las actividades en zonas tensionadas. Quiere decir, van a decir las comunidades autónomas. ¿Qué es tan nada ¿Qué barrio lo es y qué barrio no lo es? Único fin electoralista, es dejar todo en manos de políticos y ninguno va a arreglar la vida del ciudadano. Obligación del casero de pagar, esta es la quinta, la comisión de la inmobiliaria. Simplísimo, hasta ahora mismo depende de en qué comunidad autónoma o en qué provincia. Por ejemplo, en Madrid la paga el inquilino, en Burgos el propietario, en León 50% cada uno. ¿Qué va a pasar ahora si se impone que lo pague la propiedad? Que mucha gente no llevará su piso a las inmobiliarias, lo anunciará en portales como decía la Lista o Fotocasa y habrá mucha menos visualización de cara al alquilar a alguien una vivienda, pues no tendrá donde buscar, estará menos visualizada. La sexta, que nos quedan solo cuatro. Prohibición de aumentar el precio de alquiler con gastos extra. Es una amarrachada, ya en casi todos los contratos, la comunidad, las basuras, ese sentido común, lo paga el propietario. Es un poquito absurdo, la verdad. Es una feísima, la séptima. Prohibición de acuerdo entre partes. Esto sí que es hiper -mega bolivariano O sea, que yo no me puedo poner de acuerdo ...para alquilar a un grupo de estudiantes... ...durante lo que dure el curso académico... ...que yo no pueda alquilar a una persona... ...que viene solo por tres meses... ...que yo no pueda decir que, que pueden estar mascotas... ...o que no pueden fumar... ...es una dictadura absurda, estúpida... ...y yo creo que quiere un enfrentamiento en el fondo... ...entre propietarios y caseros... ...como lo quieren entre hombres y mujeres... ...entre heterosexuales y homosexuales... ...entre negros y blancos... ...es un enfrentamiento más entre empleador y empleado... ...no persigue nada a mi modo de ver... Eh, nada, ...nada objetivamente de solución... ...la novena y la penúltima... Medidas de protección frente a los autos, lo que comentabas hace un momento, o sea, te ocupa la casa o te hacen una ocupación y te quedas sin ella, o sea, des, mmm, todavía descompensan más la balanza si es que ya no lo está, lo dejan destrozado a, a, a la propiedad. Y la última, la que decías como buena, beneficios fiscales para propietarios. Hombre, sí, vale, de acuerdo, pero con tanta cornada no te va a merecer la pena eh, eh, la poquita ventaja que te den. Bueno, pero hay que decir las cosas malas y las cosas buenas. Y, y por una que Sánchez, puede hay que destacarlas, ¿no? Porque no todo va a ser malo. Eh, Tiene usted un minuto. Dígame en, bueno. en un minuto las conclusiones que usted sacaría de esta ley. Vale, me sobra. Es gravísimo cambiar las normas del juego en medio del partido. O sea, se firman unos contratos que luego se incumplen. Usted es abogado y sabe de la gravedad de hacer esto. Se penaliza el que hace las cosas bien, como siempre. ¿Qué va a acabar pasando? Es bastante sencillo. Lo mismo que pasa con la ley del sí con el resto. En la ley del sí así estuvieron aconsejados por, por juristas. En esta ley también están aconsejados, seguro, por expertos. Lo hacen a propósito para que salga mal, que la gente no se engañe, que no sea, no, no sea crédula. Lo hacen ya con mala intención. No es que dentro de un año, cuando haya menos oferta y sea más cara, digan, ahí va, es por culpa del ultraderecho, del Espíritu Santo. No, no, lo hacen a propósito para que salga mal. Es una... ...intención absoluta, como con la vida y así con todas las que han sacado. Don César Blanco, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches, un saludo. Y amigos, vamos a hablar de algo de, bueno, para que vean ustedes, los demócratas que son esta gente que en el momento que se les critica, que se les llama vendobreros, traidores, etc., pues eh, sacan automáticamente esa ley que hablaban ellos, la ley Mordaza, y la aplican con toda su contundencia. Atención lo que dice esta noticia. Un vergonzoso documento caza al dictador Sánchez. Multa policial por chillar. Apache nadie. El pasado 31 de marzo el Partido Socialista Obrero Español presentó su candidatura a la alcaldía de Mislata. Por cierto, desde aquí doy recuerdos a mi prima que vive en Pislata. Una población del llamado Cinturón Rojo Valenciano, apostando por Carlos Fernández Bielsa, su actual primer edil. Los socialistas cuidan mucho estos actos, asegurando la participación y presencia de cientos de afiliados para dar la bienvenida al padrino de la presentación, el actual portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, Pachi López. Presencia que levantó mucho entusiasmo entre los asistentes y también en el protagonista del acto, que agradecía su presencia al mismo. Bielsa reconocía que López es un baluarte del socialismo transformador y le daba también las gracias por darle sentido a la política. Bielsa admitió en varias ocasiones estar emocionado por las muestras de apoyo y de cariño de vecinos y militantes y por ver aquí a tanta tantísima gente, gente trabajadora, sencilla, gente joven, gente con experiencia, que participa y toma las riendas de la actividad de nuestras asociaciones que aporta a la convivencia en este modelo de ciudad ejemplar. Sin embargo, no iba a ...a resaltar tan bonito ni para Pachi López... ...ni para el alcalde y el candidato de Milata... ...ni tampoco siquiera para los militantes que allí acudieron... ...que tuvieron que soportar algo parecido a un escrache... ...con gritos y críticas a López y a los dirigentes socialistas... ...allí presentes por algo que se había convertido ya en habitual... ...el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara... ...pero a Pedro Sánchez y compañía no hace gracia las críticas... ...y han puesto la maquinaria de Estado a funcionar... ...y en un ejemplo poco democrático y sí con aires dictatoriales... ...ha ordenado a la policía... Identificar a los del escrache con un fin, sancionarles administrativamente y también de manera eh, para intentar que otros ciudadanos, pues, pues no, protesten. Miren ustedes lo, la sanción que la han puesto, así lo ponen los compañeros. Eh, ¿Qué es lo que quieren? Dar ejemplo. Eh, ahí lo tienen. Por gritar Sahara Libre durante un mitin le ponen a usted una multa. Esto es la democracia sanchista, señor Vera. Es increíble que estemos en un país y que en un mitin usted diga que Sánchez, o bueno, en el caso de Pachi López, es un obreros, que no mentiría, que es un traidor porque ha vendido al Sáhara... Nadie sabe por qué a Marruecos, que tampoco mentiría, y porque bueno pues es un tipo que yo creo que es un auténtico cáncer para la democracia y para la sociedad española y para la nación española. No mentiría. Y sin embargo, han utilizado las fuerzas de seguridad del Estado de forma torticera para sancionar y para dar un ejemplo de que nadie más se meta en este tipo de escraches. Sí, yo mucho me temo que eso lo tienen perdido las fuerzas de seguridad y el gobierno. ¿no? Lo que pasa es que ya el el simple hecho de que se produzca, pues es algo... ...impensable, ¿no?, en una democracia como la nuestra... ...eso es propio de repúblicas Banareras o en todo caso, no sé... ...de la antigua Unión Soviética, pero no de una democracia... ...aunque aquí los comportamientos que ya vemos por parte del gobierno... ...van todos en el mismo sentido, acuérdese que empezaron a hablar... ...del Ministerio de la Verdad y ahora de, la, de que hay que buscar... ...una regulación para ver si se desinforma o no en las redes sociales... ...etcétera, etcétera, es decir, todo esto nos lleva... ...a que no les molesta mucho la pluralidad informativa y que en realidad... Pues lo único que quieren es, eh, digamos, una, una, una única línea de comunicación. Ahí tiene usted el presidente del Gobierno que cuando da entrevistas siempre las da en los mismos medios. A usted seguro le aseguro que no le va a dar nunca ninguna entrevista. Bueno, bueno, Como nada es pensaba, imposible. Igual, ¿no? Nada es imposible. A lo mejor si Pedro Sánchez quiere recuperar el voto perdido, pues nos sí, concede una sí, entrevista, sí, sí, ¿no? Puede ser. No, no vamos a descartarlo No descartamos. Hablaremos con Moncloa y que sepa el presidente del Gobierno que aquí. Eh, será recibido con todos los honores, con toda la pompa, y no, en este caso, pompa fúbrebre. ¿no? Ahora, se, se, expone usted, <risas> ¿se expone usted a que, como tenga alguien en el auditorio, que haga diga, o diga algo en contra del señor U presidente ¿Usted, del usted se imagina una entrevista, el señor Sánchez ahí, y el señor Centeno? Fuera lo que le digo. No me lo imagino, ¿no? Bueno, Los si escraches, no. estos serían de broma. <risa> Efectivamente. <risa> Vamos a continuar, amigos, porque miren lo que dice esta noticia. Las encuestas adelantan <coughs> el fracaso de Sumar y el descalabro de Pedro Sánchez. Atención, el lunes hubo nuevos sondeos. ...y hablan de un desastre para el PSOE... ...en tres comunidades autónomas... ...claves que son las que hemos hablado antes... ...estamos hablando de la Comunidad Valenciana... ...Aragón y Castilla-La Mancha... dice dos encuestas dan a la suma del PP y Vox... ...la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana... ...un pronóstico que hasta ahora no daba... ...ninguna empresa demoscópica... ...y otras dos extienden esas derrotas a la izquierda... ...en Aragón y también por primera vez... ...en Castilla-La Mancha... ...ya son también varios los sondeos... ...que han pronosticado una derrota de Paje... Y como decimos, lo peor para los socialistas no son las cifras, sino también las tendencias. En todos los lados la izquierda retrocede y la derecha avanza poco a poco hacia la mayoría cada vez más sólida. Y sumar, amigos, pues no. Doña Rogelia, doña Rogelia es un muñeco, no despega, señor Vera. Pues yo le veo a usted muy feliz, pero ahí tiene la encuesta del CIS, que también salió el otro día y que dice todo lo contrario. Ah, bueno, bueno. A gusto los colores. Efectivamente. Y entonces esta encuesta del CIS sigue diciendo que va a ganar Pedro Sánchez, que va a ser el partido más votado por lo menos, y luego que la señora, usted ha dicho, doña Rogelia, bueno, pues que el partido este nuevo, pues que vas a tener un... un, un... Otra, otro la llaman la Barbie de Paracuello. No lo sé, yo la llamo por su nombre y por su partido sumar y, y bueno, es verdad que ahora dentro de la izquierda pues la mujer tiene cierta popularidad, lo que pasa es que como no se ponga de acuerdo con Podemos, con, con Pablo Iglesias y con las eh, Belarras, yo creo que tiene un resultado, el resultado que va a tener va a ser un resultado eh, virrioso en cualquier caso, porque hay que tener en cuenta que ella, representación, no tiene muchas autonomías, por ejemplo en Comunidad Valenciana ¿quién representa sumar? Compromís pues compromiso va a ir por su cuenta, no va a ir como Yolanda Díaz, si al final podrán sumar o no, lo mismo y eso mismo pasa en Cataluña con los comunes y pasa en el País Vasco, eh, al final es que, y en Madrid, en madrid ¿quién es Yolanda Díaz? Es más país, es decir Rejón, que parece que le va, lo va a situar ...por encima de otros importantes representantes del Partido Comunista... ...y ya iba a haber navajazos, tenga cuidado. Eh, ¿Usted se imagina que Sánchez derogara la Constitución? ¿Ha sido un plumazo? Bueno, no lo puede hacer. ¿No lo puede hacer? Pues amigos, no lo podría hacer, pero lo ha hecho. Atención a esta noticia que dice que el Boletín Oficial del Estado... ...deroga por error la Constitución Española, el Código Penal y otras leyes fundamentales... Dice el Boletín Oficial del Estado... <coughs> ...ha derogado durante 20 minutos... ...la Constitución Española y otras leyes fundamentales... ...el Código Penal, el Código Civil... ...la Ley de Juicio Civil... ...la Ley General de la Seguridad Social... ...la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público... ...el texto refundido de la Ley Concursal... ...la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social... ...y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores... ...un fallo en el sistema ha hecho... ...que se publicara el texto... Eh, ...disposición derogada junto a esas normas... ...el error se ha detectado esta misma mañana... ...a las 9 horas por la empresa... Iberley, dedicada a la base de datos jurídica de consulta laboral, fiscal y contable de la que forma parte Editorial Coles. Ángel Gandoy, director comercial de la compañía, ha reconocido que el organismo no puede permitirse este tipo de incidencias y que comprobamos que las principales normas de los reglamentos jurídicos estaban derogadas. Pensamos que fue un error informático, pero una, uno muy grave. Lo cierto es que el Boletín Oficial del Estado no se puede permitir estos errores, ha indicado. Según los especialistas de Iberley, no es la primera vez vez que el boletín deja sin vigencia varias normas. En el 2021 una rectificación del boletín oficial del Estado... ...por otro error llamó poderosamente la atención de los usuarios... ...en aquella ocasión la incidencia vino por parte del Ministerio... ...para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico... ...que tuvo que corregir un nombramiento que había realizado... ...en el mes de febrero y para subsanar el fallo... ...el boletín oficial del Estado vio conveniente tirar del refranero español... Atención amigos, que esto dirán ustedes, es un error, que no es un error. Esto es el subconsciente de Sánchez y de las hordas comunistas, del gobierno de Frankenstein. Si es que quieren derogar la Constitución, sea como sea, para implantar una Constitución bolivariana, señor, mira. Pero... Es un error, pero siempre pasa con Sánchez, esos errores. Nunca ha pasado en la historia de la democracia. Sí, y llega Sánchez y deroga la Constitución durante 20 minutos. Sí, sí, lo raro y... Raro. Para que vea usted.. Que ya lo ha hecho. Sí, sí ya lo ha hecho. Ya. Bueno, si lo ha derogado, ya lo podría haber dejado, dejado derogada. Y a lo mejor restaurar, yo qué sé, el fuero de los españoles. O, no, pero a que no ha derogado la agencia tributaria. No, no. ¿Eh? Pues entonces algo ahí ahí encerrado raro. Cuando el río suena... <risa> agua lleva Agua llega. Y yo quiero, ya que tengamos aquí al señor Vera, eh, decirle que si usted sabe cuál es el secreto, cuando usted sale por la noche... Yo no salgo y, por la noche, don pues, Jesús, Ustedes imagínense bueno. que un día sale por la noche, puntualmente, pues es un hombre muy serio, y a lo mejor pues con los amigos toma una copa además ¿no? Eh, bueno, muchas veces eso pues, le provoca una resaca que, que a uno eh, está molesto durante todo el día, ¿no? Pues imagínense que yo le digo que tengo el producto milagroso que hace que usted no tenga esa resaca y además no solo tomarlo... ...en el caso de que usted haya tomado alguna copa de más... ...sino además, si imagina que se, se levanta un día... ...pues un poco flojo, y se toma el producto y se activa automáticamente... ...¿qué le parece a usted que, que yo le presente a mi querido staff de tos? Pues deseando saber de qué se trata la verdad... <risa> no, ...es que no sé si creérmelo, ¿eh? porque parece difícil... Pues aquí lo tengo... Stat de tos, amigos... ...a ver, ahí lo tenemos... Eh, ...esto es algo único... Para todos aquellos que salgan por la noche, que tomen alguna copa de más, tomen estar de todos amigos y todos sus problemas, todas sus jaquecas y todas sus resacas se irán volando. Estás de todos un producto de Naturhaus. Visite la tienda más cercana o en la web naturhaus.es. Nos vamos a publicidad, nos vamos a publicidad, pero vamos a hablar atención, atención y esto es muy importante, no solo vamos a hablar cómo el gobierno de España está destrozando las presas, cómo el gobierno de España quiere dejarnos sin agua, cómo el gobierno de España Está negociando con Marruecos y ha llegado a acuerdos con Marruecos o presuntamente ha llegado a acuerdos con Marruecos para que toda la agricultura española se vaya a Marruecos. Atención, que esto es muy importante, que ya lo están denunciando algunos partidos políticos. Lo vamos a ver todo esto después de la publicidad. No se vayan porque si no, nadie, nadie se lo va a contar.